Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que como cada lunes eh, tenemos nosotros pues, la presencia aquí de Ezequiel González, que es el encargado de ponerle rostro a la finanza y la economía en este espacio cada lunes hoy con un como decíamos al principio con un dos invitado gente que se entiende que, en eso, que, que son que es Contreras y, y, y, y, <risa> y, y mi amigo y mi hermano que, que es parte usa. de este equipo pero antes yo quiero pues recordarle que si usted tomó la decisión de cambiar su vehículo nosotros queremos darle una vez más la bienvenida aquí a este espacio como cada lunes a Ezequiel González y a su invitado en el día de hoy o a nuestro invitado el señor Tony Vargas así que saludo a Ezequiel bienvenido buen día, a buen día. <coughs> Sergio buen día Buenos días, buenos Invito días por la mañana, decían... A Nuestro invitado Juan Antonio Vargas, sí. mejor conocido como Tony. Eh, buenos días a todos. Realmente hoy vamos a dividir la sesión en dos partes. Sí. En la primera parte vamos a hablar un poquito sobre el tema de, de, de MUNE y compañía. Y ya en la segunda parte vamos a tener la participación de Tony, hablando de una ley que fue aprobada precisamente y promulgada esta semana, que es la ley del sistema simplificado de tributación. Ya eso... Lo vamos a dejar con Tony. Para, para describirlo de, de y definirlo. Exactamente, ¿verdad? Sí. para que estemos. A, vayamos aclarando, porque no sí, todo se aclara de un sí. pronto, pero eh, y dándole un poquito de luces. Pero vamos a comenzar con, con MUNE y compañía. Eh, déjame hacer una, una, una acortación, o es sea, que, eh, que está muy correcto lo, lo, como vamos a dividir este segmento en el día de hoy, eh, con esa parte. Son extremadamente importantes ambas. Y nosotros que no nos habíamos referido. Así de manera abierta. Eh, abierta y directa al caso que está afectando eh, una gran cantidad de personas, eh, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís y es la situación de MUNE-SRL, eh, eh, donde eh, no podemos ni no enumerar casi la cantidad de personas que están eh, siendo afectadas con esta situación de esta compañía nosotros... De Directa manera, e indirectamente. Correctamente. Entonces nosotros como medio, como espacio, eh, estamos eh, en el deber de referirnos a este tema eh, porque ciertamente yo entiendo eh, ya es un asunto de, legal eh, que debemos involucrarnos para hasta lograr que realmente eh, por la vía que legal o por la vía que sea, eh, pues podamos nosotros de alguna manera influenciar a que esa gente que durante años eh, tuvo la confianza de llevar su dinerito eh, después de toda una vida trabajando a esta compañía, confiando en su honestidad y en la seriedad que hasta el momento habían estado eh, llevando a cabo y poniendo de manifiesto, eh, cumplan con la responsabilidad porque de lo contrario realmente es una situación muy difícil y de manejar, de, ese, de, no, de que esta gente no pueda recuperar eh, su dinerito que con tanto sacrificio eh, lo consiguió y, lo, y depositó su confianza y sus recursos en esta empresa. Así que nosotros de, a partir de ahora también vamos a hacernos eco de esta situación hasta lograr que realmente de alguna manera los ejecutivos, los propietarios puedan responderle eh, de la mejor manera a esta persona que depositó confianza en ellos. De Perfecto. González. Así es. Mira, eh, en como ustedes saben, el pasado viernes y a raíz de muchas presiones que hicieron los los depositantes o los ahorrantes o los prestatarios de la empresa MUNED y compañía... Que ahora no sabes cómo llamarle. Sí, porque es, eso, ese es un tema y me di cuenta de la importancia del tema por el asunto de la ley. Te lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces... Se generó una presión, la gente ya llevaba lleva dos más de dos meses que no cobra lo, los intereses correspondientes, ni tampoco se había hecho ninguna devolución de dinero, nada, en la empresa MUNE. La, la empresa había pedido paciencia a los, a los clientes, vamos a llamarles así clientes, y durante ese proceso... ¿Y la han tenido la paciencia? Sí, sí, la han tenido, eso no hay duda. Y durante ese proceso eh, se abrió ese, ese compás de espera. Al ver ya que venía otro mes, que se cumplía ahora, el primero de agosto, la gente comenzó, vamos a decir, a desesperarse y, y desesperarse en el sentido de que tenía compromiso que cumplir de alquileres, de enfermedades, de muchísimas situaciones que han tenido que, que hacer la presión. Ante esa presión, la, la empresa decidió hacer una rueda de prensa el pasado viernes aquí en San Francisco de Macorís. Lo primero que se manejó fue el lugar donde se iba a hacer la rueda de prensa, prácticamente nadie sabía. Después se decidió hacer el restaurante El Dorado, donde solamente iban a asistir. La, o sea, hubo una desinformación. Una desinformación. Porque eh, corrió, se hizo viral un video donde se hizo una, una especie de videoconferencia con dos Primero. de los ejecutivos. Eso fue la presión. Exactamente. Que entonces, donde se le exigía que no quería rueda de prensa, sino soluciones. Que vinieran con soluciones y que vinieran los propietarios, los accionistas, los responsables. Eso se distorsionó. Que, que vamos el jueves, que es el miércoles, que es el viernes. El asunto es que totalmente desinformado tomar la decisión, hicieron la rueda de prensa, eh, no fue... Solo para, para los so, periodistas. So, solo para la prensa. Y posteriormente... Posteriormente entonces se hizo en el restaurante Dorado, se hizo la rueda de prensa, solamente se limitó a puerta cerrada a los miembros de la prensa, donde se le dio una información que, que está por ahí, que si por favor el máster me, me la pone, se, se metió una nota, un comunicado. comunicado. Sí. Y... Eh, posteriormente había unas cuantas personas por ahí de, la, de las afectadas y se les pidió que subieran ya al segundo piso y ahí se continuó ya otro un pequeño intercambio, informal yo diría. ¿Qué sucede? En la nota de prensa que ustedes van a ver dentro de un momento, la empresa MUNE y compañía anuncia que ya va a resolver la situación acogiéndose a la ley 141.15. ...y que tuvieran tranquilidad los depositantes... ...que ya eso se iba a resolver... ...¿qué pasa?... ...los abogados que vinieron... ...no tomaron, no tuvieron la delicadeza... ...vamos a decir así... ...de decir que la ley 141-15... ...es la ley que se denomina como ley de quiebras... ...y que esa ley conlleva... Eh, ...un procedimiento que ellos tampoco le explicaron... ...simplemente le dijeron a la gente... ...miren, a partir del, del lunes lo van a estar llamando... ...para pagarle su dinero... o sea la explicación que le dieron formalmente a, a las personas fue esa. Pero nosotros nos pusimos a investigar sobre la ley. Ya más adelante vamos a traer aquí un profesional del derecho que conozca el tema para que nos explique, explique a grosso modo, eh, ya, o mejor dicho, con más, más profundidad sobre el tema. Pero lo que hemos podido investigar es lo siguiente. En el año 2015 se promulgó esta ley, que es la ley 141, 115, que se denomina ley de reestructuración y de liquidación de empresas y personas físicas, conocida desde el principio popularmente y fuera del país también en, que hay leyes similares Le de como ley de quiebra. bancarrota. Uh -huh. ¿Qué sucede con esas ley? Esa ley está hecha para proteger a aquellas personas, ya sean personas físicas o personas jurídicas que se encuentran en problemas económicos dentro del ejercicio del comercio y que... Eh, necesitan como un, una, una, pequeña, una protección para evitar como que le, le caigan arriba los acreedores, lo abrumen, lo hagan cerrar y lo desaparcan la empresa. Entonces le da ciertas facilidades a la empresa para poder salir de ese problema. ¿Qué es lo primero? Lo primero que dice la ley es que ah, dentro de esa ley no pueden ser acogidos ni las empresas estatales ni las instituciones que están bajo la ley monetaria y financiera, llámese los bancos, asociaciones, etcétera, Ni tampoco las empresas que se dedican al comercio de valores. O sea, mm -hmm. empresas como Bolsa de Valores. O sea, que, que ellos emiten. no caen dentro de esa bueno, categoría. Eh, habría que ver. Fíjate que ellos, Moneda, desde un principio, siempre ha insistido mucho, siempre ha insistido mucho en que ellos son eh, una empresa que carta, eh, toma préstamos, pero no, no para financiar a otros. O sea, ellos desde el principio parece que estaban muy claros en su asunto y, y se cuidaban mucho, muy, aclaraban y ponían mucho énfasis en esa parte. El caso es que obviando eso, aún si ellos eh, deciden seguir adelante con eso, o sea deben ir a un tribunal. Ese tribunal le va a exigir a ellos que presenten una solicitud con básicamente datos como nombre, dirección, los tres últimos estados financieros auditados de la empresa. Y una serie de requisitos más. El juez, lo primero que debe hacer, que nada más hay dos tribunales eh, para eso en el país, pues la ley como es nueva y es limitada, uno en Santo Domingo y otro en Santiago. Aparentemente, porque ellos tampoco dieron información de dónde estaba sometido, clara, eh, es en Santo Domingo. Ese, ese tribunal toma ese expediente que ellos solicitan, donde ellos motivan el por qué ellos entienden que deben se acogen a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y nombra, en primer lugar, en una etapa previa, lo que se llama un verificador. Un verificador es una persona que ese juez nombra en conjunto con la Cámara de Comercio y Producción del lugar, en este caso la Cámara de Santo Domingo, y esa persona tiene su trabajo, es verificar que todos esos datos que están ahí... O sea, tú decías que de, de, de, de ellos... De que ser un hecho, que se acojan a esa, a esa parte sí. que tú estás diciendo, eso es un proceso largo. Te puede tomar ¿no? años. Quizá no tan largo, pero te lo voy a tratar no, Yo digo para que esté esperando, sí. Tal vez para para muchos no sea tan largo, pero para que esté ellos esperando... Ellos no son... ellos, es, es largo, oye, ellos largo. no son una empresa SRL. SRL, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? El juez, antes que nada, lo primero que nombra es esa persona que se llama verificador. El verificador tiene, después de nombrado tres días para iniciar su trabajo. ¿Qué va él a hacer? Él va a tomar esos datos que la empresa llevó, donde están los títulos de propiedad, donde están los acreedores, donde está todo, y tiene que salir, como su nombre lo indica, verificador, a corroborar de que todo eso que dice es cierto. Bueno, la empresa dice que tiene un solar en la calle Villini, en San Francisco Macorís. él tiene que venir con los documentos, ver que ese solar está ahí, comprobar de que existe, y fijarse por lo menos, porque son personas ya que son como peritos, de que el valor que tiene aquí el solar el mismo, sí. es el mismo, o sea, o aproximado más o menos. Cuando ese también tiene que llamar a los acreedores, los afectados, para confirmar también la deuda. Señor eh, Víctor Putiel, ¿es cierto que usted tiene eh, depositado o prestado? Porque <ríe> no es, que no, todavía no hay nada. En, en la empresa MUNE eh, la suma de un millón de pesos. Entonces tú le dije, sí, ah, bueno, entonces ya te pone a ti que te chequeó. Entonces, ellos eh, comienzan y hacen ese trabajo. Cuando él termine con ese trabajo, que tiene 30 días para hacerlo, él se lo lleva al juez y le dice, señor juez, mire, de los datos que están aquí son ciertos, no son ciertos, lo que él entienda de ese, de ese proceso. De ahí adelante, el juez nombra lo que se llama entonces un conciliador que es, va a ejecutar otra parte del proceso. Mientras tanto, eh, las la personas afectadas pueden, ya en el momento de, de nombrado, decirle al juez, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, tienes tiene esa potestad, eh, porque no me conviene, porque yo entiendo que lo que ellos, los bienes que están ahí están o falseados o faltan cosas que ellos tienen, cualquier alegato que la persona tenga. Una vez ya que el conciliador está nombrado, entonces ese conciliador que se acerca a ti y comienza la negociación, bueno, esto vale tanto, esto vale tanto si lo vendemos, si lo sumamos… Si sí, estamos, ellos también tienen que apostar. Entonces, aquel, ese es el procedimiento eh, que la ley diciendo que la indique y al que ellos eh, posiblemente. No, se no, se, se está acogiendo, porque eso fue lo que ellos dijeron. Okay. Ya, eh, se estaban acogiendo a la ley 141-15. Mira, eh, volviéndose que el, eh, a, al asunto de la, de la rueda de prensa que llevaron a cabo, la, si se puede llamar rueda de prensa, el pasado viernes, yo creo que es peligroso. Jugar con la inteligencia de mucha gente. Y no sobre todo con la inteligencia, sino con la necesidad de mucha gente. Y eso es muy, muy, pero muy peligroso. Por ejemplo, la, la lectura que yo le doy a esa, a esa acción que ellos hicieron el viernes es la siguiente. Se reunieron, hicieron dos encuentros. Uno con la prensa a puerta cerrada. Entonces a la prensa le dicen una cosa y a las personas afectadas, le dicen otro. Le dijeron lo mismo. Es, lo que, pasa que, que, que ya hubo claro, una posibilidad ahora, de contradecirlo. Ahora, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo quiero que darme a entender? Lo que quiero decir con esto es que lo que se dice en la prensa, si usted lee lo que dice en la prensa, que fue lo que ellos dijeron, eso es lo que sale. Que ahí, ahora, está, ahí está el comunicado. Claro, ahí está el comunicado. Ahora, a los que, su, a los que fueron a la otra reunión, que son los afectados, salieron de ahí con la esperanza de que le van a resolver. Sin embargo, acogiéndose a ese procedimiento que se quiere. Muy bien describe, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que Entonces, no quiere decir que no lo vayan a resolver. Exactamente. Hay que yo, eso. Por eso, que no quiere decir eso. Ahora bien, ellos necesitan tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora. Fíjense, si ustedes se ponen a ver, a esa misma reunión lo que asistieron y lo que van todos los días con la esperanza de que le den respuesta a la oficina de MUNED, fíjense la característica, el estilo que tienen esas personas que van. Son personas que tienen 500, 600, 800 mil pesos, que recibían un dinerito y que lo, ese dinero era para completar, en su mayoría, para comprar su medicamento, para llevar un tratamiento médico y lo que le, lo que le sobraba para mantenerse. Entonces, por eso digo que con la inteligencia de muchos no se juega por mucho menos con las necesidades de la gente. Reitero, nosotros no, no nos habíamos re, eh, referido a este tema porque realmente había que dar tiempo. Porque tampoco no vamos a, a, a reaccionar de una manera eh, tal vez sin conocimiento de causa. Pero ya qué tiempo tiene ese Ellos pagaron en junio, la última vez a mayo. A mayo. Junio, junio, casi tres meses. Y esas, esas personas están esperando ese dinerito. Así que yo espero, eh, Ezequiel y amigos televidentes, eh, que de alguna manera eh, den la cara, den la cara los dueños, los dueños de MUNE SRL, que son los responsables de responderle a esas personas que ahora no sabemos ni cómo llamarle. Si cliente, verdad, pues socio, no sabemos cómo llamarlo porque no hay una no, no, no, no hay una categoría donde entre porque no se puede tampoco ahorrante porque no son bancos, no son asociación eh, asociaciones, no son cooperativas, tú no lo puedes llamar que son ahorrantes tampoco. ¿Ves? el asunto es que nosotros albergamos la esperanza de que lo más rápido posible pues le pueda hacer pueda resolver esa situación. Víctor, eh, es bueno aclarar otros aspectos de, de esta ley. La ley, en caso de que el juez decida iniciar el proceso, porque como te digo, hay una etapa primera evaluatoria donde el juez evalúa las informaciones que le presentan, tiene el verificador que conjuntamente con él va a verificar que todos los datos que ellos aportaron son correctos y va también a, a ponderar lo que dicen los acreedores. Si ya el juez decide eh, iniciar el proceso ya formalmente, nombrando al conciliador, ya todo proceso judicial que haya en contra de la empresa queda paralizado. O sea, eh, que son de la ventaja. Ya todos los procesos que hay de embargo, todo eso, quedan paralizados. Pero por igual también, ellos pierden hasta cierto punto el control de la empresa. Ya ellos no pueden sacar de ahí, ni vender, ni hacer nada, sin el consentimiento también del verificador. O sea, ellos prácticamente le están entregando a la empresa... Pero si ellos se, se, se acogieron a esa ley, ¿quiere decir que ellos pertenecen a la Banca Nacional? ¿Ellos? Pertenecen a la Banca Nacional. No, no. ¿Eso es comercial? No, no pueden, no pueden entonces acogerse a esa ley. Porque es para comercio la ley. <coughs> sí, ellos, ellos. O sea, pueden. O sea. Ese es un tema que está debatible, el apeto si ellos captan o no dinero público, pero vamos, estamos asumiendo que son un comercio. que ellos van a echarse, echarle la mano a sus raíces, que fue la captación de productos para, devolver, devolver, para devolverle en dinero, o el depósito de productos, como era, era un, banco, un banco de cacao, no era un banco de, <risa> de, de, de, de cuartos. Ese, es, ese, sí. es, ese es un tema que hasta que, que cierto punto de debatible. No, pero que es, y que lo... en este momento es que quien esté en contra, o sea, si yo como cliente digo, no, pero eso era un banco, yo tenía uh -huh. mi dinero ahí, no como un préstamo, sino como un depósito. Está en el derecho ahora, en, este, en esta etapa, de ir donde el juez y decirle, mire, señor juez, eh, eso no, eso no es, yo no le presté ese dinero para que yo lo usara, eso, eso es un banco para que me pagaran intereses o uh -huh. eso es un tema que es debatible, uh -huh. pero que cada quien debe tomar la decisión de cómo lo... lo, lo, lo pero pero lo, lo que más me, me choca es que viendo una institución que de manera... Eh, en la banca y lo que tú quieras, financiera, es informal. ¿No? ¿Es informal? Si fuera o sea, banca, si fuera banca. Él, sí. Ellos tan informal si fuera, ¿no? si fuera banca. Entonces, a nosotros, con pues, el tiempo, era, era factible porque no, no habían entrado las manos que hicieron el, el, el, el, que se desarrollara el problema. Pero todo el mundo, eso es para que tengamos la idea, han, ha habido tres casos que yo siempre he dicho, ¿por qué todo el mundo está así y esto tan diferente? Algo tiene que estar pasando. O sea, cuando pasó con Baninter, cuando pasó con todos los bancos, ¿por qué esta gente perteneciendo a, los mismos, a las mismas instituciones financieras están dando más que los otros? ¿O qué pa está pasando? Mira, cu me cu cuando yo digo a Ezequiel, Sergio y amigo Tony, que no se puede jugar con la inteligencia de muchos, y mucho menos con las necesidades, de esas personas esa descripción que ha hecho Ezequiel en términos legal lo que significa, es probable Eso que tal vez el 70 y el 80% todavía estoy, me estoy quedando bajito entienda lo que nosotros estamos diciendo en términos legal, porque esa gente que está ahí que nos está viendo ahora que tiene los 700, los 800, que, no, que tiene un tiene eso. Peso ahí. Lo único que entiende... Lo que único tiene eso, que tiene es que tiene quiere, 70 no, años. Lo único que entiende es que quiere que le regresen su, que le su Víctor, dinero para atrás. Que es lo único que porque tiene y tiene 70 porque años. Porque no tiene más nada. O sea, que no está, está es ya, no trabaja, que, ya no trabaja. Es por eso que le estoy diciendo que es peligroso jugar con las necesidades de la gente. Es en, en el término legal que describe Ezequiel, es probable, reitero, que no lo entienda el 90% de las personas que tienen su dinerito depositado como tú quieras llamarle Mune SRL. Entonces no podemos no no jueguen con la necesidad de la gente porque eh, puede ser peor. Y también se acogen, Vamos, se acogen a esa a esa, a esa, hay esa otro ley, punto, Victor, Y en, como son SRL, SRL quiere decir que sus bienes no son afectados. Nada más son las de la empresa. Todo eso, eh, esa, eso esa es la importancia eso lo, de los, por de eso tabla, que se acogieron ahí porque, del ah, debate. Eso, eso es parte de este ni debate. Le pueden, ni, mira, ni le pueden confiscar cuentas, porque los abogados no son, no son bobos, ¿no? no le pueden con, con, eh, eh, confiscar cuentas personales, no pueden porque son SR. Eh, ya, todo, lo, todo lo que de, la demanda tienes que confinarse solo a la institución. Sociedad solamente. De responsabilidad limitada. Le, sí. Exactamente. Siempre y cuando no, no se pruebe una situación eh, anómala desde el punto de vista penal. Si, eh, si se demuestra que lo que ha sucedido es una situación en que los dueños han incurrido en algún tipo de violación penal, sí, ya pueden, pero ya, ese otro, ya otro caso. Eso, otro punto eh, que ellos insistieron mucho en la rueda de prensa, ya la que tuvieron con los clientes, que, que ellos habían sido víctimas de un fraude, siempre ha sido, esa la teoría, y animaron a las personas a que sometieran querellas contra los supuestos responsables del fraude. Le voy a dar un consejo ya, me voy a atrever, ustedes... Como ahorrante, como depositante, como cliente, no tiene nada que ver con eso. Ustedes deben reclamarle a la empresa, que es la responsable ante ustedes, de lo Usted que pasa ahí. Usted ni le llevó dinero a Ezequiel, ni a Vito, ni a C. Romero. Usted llevó ese dinero a MUNE-SRL y nadie en particular debe responderle. Es MUNE-SRL que tiene que responderle. ¿Cómo tú te vas a llevar en contra de un ex empleado o de un no empleado sabes, que, que no sabe que no tiene calidad jurídica ni, para eso. claro que no porque es, es MUNE SRL que tiene que responderle si se hizo un desfalco por descuido por lo que fuera quien tiene que responder a eso llama MUNE SRL llama, que, eso, que eso es un punto que también está en veremos claro. yo no me quiero meter en esa parte pero eso eso lo han dicho ellos pero ellos no, no, no lo han probado no hay nadie condenado, o sea, eso no es, es algo que... Además, que eso es, una, eh, es algo elemental, son cosas que yo, como depositante, o como, o sea, tengo que ir a reclamarle a un empleado, o a quien... No, no, es a la compañía donde yo llevé mi dinero. Claro. Quien me dio un recibo, que recibió ese dinerito, esa es la compañía, no es a nadie en particular. Lo grande, Vito, que se pudo ser un... Lo grande, Vito, Vito. lo grande es que hay muchos que no tienen ni recibo. ¿Oíste? Que hay muchos que no tienen ni recibo. Sí, porque ahora hay que demostrar eso que tú decías. Eso si es lo que te, te de prensa, Ah, yo tengo 5 bueno. millones. Pero, pero, ¿dónde está la duda? Pero, tú? no, eso, eso ya sí. es otro tema. Sí, sí, El, sí. La persona que. Yo no, Porque es también un poquito mal mezclar esas dos cosas. Y ellos han querido hacerlo. Si usted tiene su, su pagaré, tiene, usted no tiene problema. Usted, usted va y le reclama. Yo no sé qué cantidad de personas puede haber sin recibo, no lo creo. Sí. O sea, y el que no lo tenga no Por lo puedo aprobar, bueno, y eso, otro, eso, eso ya escapa a lo que es, esta, a lo que es sí, este debate. Y el que no lo este no tenga, mismo. entonces hizo, hizo, hizo otro tipo de negocio. Sí, exactamente. Sí, exactamente. O, debemos no desenfocarnos, sí. no, no, concentrarnos no. en este procedimiento que ellos han iniciado, darle seguimiento a ese procedimiento. Nosotros aquí en el programa nos vamos a comprometer a buscar asesoría en el sentido de contratar profesionales del derecho que conozcan el tema ya a profundidad y más o menos puedan orientar a las personas. La persona con la también, intención, Ezequiel, con la intención de que eso pudiera devolverle tranquilidad a esas cien, esos a cientos muchos, de personas, miles, miles, de, miles de personas que están afectados de manera directa o indirectamente. Hay no dos o tres que no lo necesitan, ahí que tienen unos millones, pero la, se la supone, mayoría lo se supone que dentro de la documentación que ellos depositaron en el tribunal eh, debe estar todos esos datos, de cuánto deben, cuáles propiedades tienen, con transparencia. Entonces, cuando tengamos esos datos, ya, ya quizá podríamos discutir el tema con más eh, propiedad. Pero, mientras tanto, no nos desviemos de lo que es el tema central, el que si, ten, si furano tiene o no tiene recibo. Eso no son, no son asuntos, no, no. yo creo que, que, el, tema es el, central que el, el problema está, y la intención y el interés de que ese dinerito, yo digo dinerito, que es un dinerote, ¿verdad? Regrese a esas personas que de manera eh, voluntaria fueron y depositaron su confianza y su dinerito en un ESRL. Ezequiel, vamos a una breve pausa, porque al regreso, recuerden que tenemos aquí, Ezequiel tiene como invitado aquí a nuestro buen amigo Tony Vargas hablar de, a ver si yo lo digo bien, Tony, procedimiento simplificado,